Buenas, buenas, buenas chicos. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, me cae un rato y me voy. <risa> nah, es broma. Bueno, eh, vamos a, hoy a jugar al Hello Neighbor, que es como un juego así de misterio, de, de hacer cositas, de hostia, me falta una llave, la tengo allí, pero para acceder ahí tengo que hacer primero. ¿Sabes? El rayo del estilo. Eh, unos gráficos bastante chulos, eh, bastante divertidos, entretenidos y dinámicos. Y bueno, nada, que deciros que espero que os guste, que ahí estoy en vuestro cocoro y nada, eh... metedle like ahí, me lo debéis. Nuevo juego, os tenéis que fijar y estar atentos en un poco todo, o sea, desde la punta izquierda de arriba hasta la punta de abajo a la derecha, o sea que vamos ahí. ¿Quieres comenzar un nuevo juego? Sí, vamos a echarle, gente. Ya lo veréis, cuando empiece, o sea, no sé Lo tengo que mirar, supongo que... Acto 1, eh, gente, estar atentos Supongo que... Que... Uy, me toca a mí Supongo que Solo poner una palabra en el stream Ya entraréis en el sorteo Pero ahora, de momento, nada, eh, o sea de, Hasta que no llegue los llegue a los 100 No sé por cuántos voy 81, 84, 84. y hostia, pues mira, perfecto. Uy, uy, se laguea un poco esto, ¿eh, gente? Vale, pues nosotros somos el niño. Sí, nosotros somos ¿Tenemos? el niño, ¿vale? Tenemos una, una cara tonta que flipas. Sí, tenemos una cara de, de, de, de que nos apalizaban y nos daban hostias en el recreo, que te cagas. <risa> os aviso, eh, bueno, os aviso, no, vamos a ponernos todos en contexto porque yo tampoco he jugado, o sea, hice intro, intro, intro, intro, intro para pillar el, el, el, el vecino, pero en verdad. No he jugado una mierda, o sea, estoy virgencitos de lano como vosotros. ¿Qué hay? ¿Un, una calle con una pelotita con la que le gusta a Famara. De pelotita, tío, ve, ve, a por, el, ve a por la pelotita. Voy a, por la pelotita, como vamos a os, por la pelotita, vamos a por la pelotita. Pero se agacha ella, ¿eh? Hayatsu, sí, está jugando desde el principio. ¿Estás jugando desde el principio? Yes, bueno, yes. Yes. yes. Mira, yes. aquí he encontrado la pelota que se la habré inventado porque la he chutado todo por culo. Pero escuchad esto. Mira qué feo. Madre mía. Su padre le pegaba y así se quedó. Uy, ¿qué, ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! Ese es el vecino, ¿vale? ¿Qué está haciendo? ¡Toma! ¡Huelo! ¡Oh, La... Se ha fijado que le hemos visto. ¿Qué haces tú? ¿Y yo? Por aquí. Escucha que feo que es. Mira, mira, mira se escucha un niño, ¿no? Ha cerrado al niño con llave, ¿no? Eh. va! ¡Coño! ¡Que me pilla! ¡Corre! Vale, no me ha pillado. No, no tenía, no me ha dado tiempo. Vale. Se repita la escena de que encierra al niño. ¡Y deja la llave! ¡Gente! ¿Dónde la deja? En la puerta de arriba, vale. Vale, vale, vale. Más o menos habéis entendido de qué va, ¿no? Es un puto Slenderman. No. Bueno, casi, casi. Esta sería nuestra casa, ¿no? Supongo. Sí. Vale, perfecto. A ver, vuelve, vuelve. Ahora ten cuidado, tío. No, esta es mi casa. Aquí no pasa nada. Ya lo, lo, lo probé y aquí esto es como salvo, ¿sabes? House. Vale. Vale. Esto es la calle de la, la pelotita. No sé por qué esta es nuestra casa. De hecho, ¿por qué es donde vive ¿Por qué va a ser tu casa? ¿tampoco, si tampoco he probado de ir a otra casa. No, vale. Bueno, vamos a. Vamos a, vamos a investigar un poco. A ver dónde. ¿Cómo podemos. Eh, ¿Cómo podemos subir a esta habitación, eh. Coño, ¿ya me ha visto? No me jodas, tío. Sí, sí, me ha visto, eh. ¡Lol! ¿Qué me ha tirado? ¿Lo habéis visto? ¿Me ha tirado como algo? ¿Lol? Skinny Si os fijáis aquí hay unas escaleras Bueno, como un armario Que no sé si podemos hacer parkour intenso Y llegar arriba Haz parkour. Y llegar a la parte de arriba Vamos a intentar Coño, tío Ese perrito guardián me va a re... Hostia, <ríe> le está rompiendo todo, tío Sí, un Assassin's Creed para niños, Wolfcast Sí, un Assassin's Creed para niños ¿El qué? ¿Este? ¿El juego este? No, hombre No tiene no nada que ver Vamos a. eh, ¿Se puede? ¿Lol? ¿Gente? ¡Oh! Se puede abrir afuera. No está abierto. Tenemos que encontrar la llave del coche, gente. De hecho, podemos conducir. llave del coche? Tío, porque está el maletero. ¿Dónde está el tío? Está aquí, ¿no? Míralo. Eh, vente, vente. Sí, sí. ¡Coño, que me pilla! Venga, hombre. Venga, va a tener unas, estir... unas unas flexiones ahí, ricas. Pero, gente, voy, voy, vamos a ir por otra... Tío, bro, pero que estoy fuera. ¡Culo! Va, va tío. Vale, perrito guardián, ¿qué está haciendo el hijo de puta? Hombre, tío, estás intentando saltar su casa. Sí, y, y, por de, y, y delante su cara. Vale, vale, ahí. Vale, tú te vas por ahí. Y tú te buscas. Vale, perfecto, se ha bogueado. No. Sí, sí, sí, se ha bugueado. Puta madre, me va a comer el huevo de, de, de, de. Ahí está la llave, ¿vale, gente? Tío, es que no puedo investigar. ¿Y ahora porque no corres? Una cajita, una cajita. ¡No! ¡Corre, Willy! Corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Me tira como pegamento, ¿no? ¿Os habéis fijado? Me, me tira pegamento para pa atraparme el perro. De, espera, vamos a esperar que entre en casa. Yo lo probé y de hecho. No hace. No, no, me lo encontré un par de veces y hice, o sea, investigo por la casa tranquilamente. Mira, ¿ves? Está ahí, vale. Vamos a hacer por, de, por fuera. Tío, no, esto, esto, esto está boquet, eh. Lo digo en serio. No, no, no, esto está poquete, tío. Hostia, míralo. Perra. Perras. A ver si puedo... ¡Salta, salta! Uli. 13 a 14. por arriba? ¡No! ¡No! ¿Me ha vomitado? Días. Vale, gente, está ahí en el dormitorio, ¿vale? Podemos investigar por aquí Oh, le podemos bajar los plomos Vale, aquí hay... ¿Por qué no vas por detrás? Voy, voy, voy, es lo que iba a hacer Por aquí hay una puerta con un candado de color eh, plata Aquí hay un cable que no sé de dónde va Esto debe ser el interruptor de la luz Vamos a investigar por aquí a ver qué hay Oh, pobre... A ver si hay alguna clave por aquí o alguna historia, tenemos que hacer investigación por aquí poco a poco. Eh, aquí hay armarios, nada, nada. Hay muchos Mr. por ejemplo, la hora, lo que dice la radio. Uy, mierda, mierda, mierda. mierda. Escóndete, escóndete. Ahí estamos. ¿Has visto a gente? Te puedes esconder si quieres. aquí que hay una taza y una cosa bastante. ¡Se ha ido a dormir! No me jodas, tío. Ah, ah por, la gente normal se, se salta por la ventana. Claro, es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. El cable va por aquí se va para allá. No sé qué coño es. Debe haber algo por aquí, gente. Coño, me ha pillado. Mierda. Salta, salta, salta Willy, salta Toma, toma por culo Hola. Ahora él tendrá que ir ¡Mierda! ¡No! ¡No! Ahora tendrá que ir a, a, a enchufar la luz, ¿no? Digo yo Digo, digo, pienso, Diego, Diego Te has quedado, ¿eh? Vamos a ir a por... El... Míralo Hostia, vaya cuádriceps que tiene para chutar la, la, la papelera Toma por culo Vamos a probar de ir al comedor, Néstor va Venga, va. Ah, vamos a probar de ir al comedor y a la cocina, a ver qué hay. Va, él tendría que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, si tú rompes cualquier cosa, él te, te oye, ¿sabes? Y hace wallhacks y te, te persigue. Mira gente, esta es la puerta donde tenemos que ir, ¿vale? También te puedes esconder aquí. Aquí está esta portada. ¿no? Vale gente, vale, nada, tenemos que encontrar cositas, tenemos cosita. que ir al puto piso de arriba sí. tío. Vamos, a, vamos a ir al piso de arriba, a ver, aquí hay nada de esto, nada, nada, no hay nada tío ¿Está el tío? ¿Y esto qué es? ¡Oh! Han pensado que una llave de color rosa, segundito gente vale mierda pero escóndete! vale ahora él va a ir a, a ves a por lo que ha escuchado venga pa' tu casa oh la 13 y 14 eh la sala de estar tío nunca he estado aquí la verdad eh gente os fijáis hay zapatos de tío de mujer de niño y niña eh Mister Egg ahí eh cuidado eh Ah, tío Estos bugues Vale, tenemos que entrar aquí, ¿vale? ¿Qué viene? Vale Gente, vamos a intentar subir arriba Ahora Vas a hacerlo poco a poco Lo ¿No puedo coger esta Vale, ningún problema Míralo ¡Oiga! Me ha tirado como el tomate, ¿no? Claro, tío A ver si me pillas, payasa ¿Cómo me ha pillado? Pero si estaba arriba del todo. ¡Eh! Gente, esto es diferente, ¿eh? Una, un pasadizo muy grande. ¡Eh! Lol, eh, me he perdido algo. Una muñeca. No puedo tirar para allá. Están con el coche. Vale, gente. Y se van. Esto es la, una escena, ¿no? Supongo que, vea, que cree que veamos. Vale. Vale, esto es que... Un coche, eh... Hostia, un accidente. Es él que va haciendo Brickdance. Vale. ¿Me han tenido un accidente, gente! Y supongo que habrá visto a alguien a cual, la zapatilla de la mujer por aquí. Y supongo que si mujer se ha... Se ha murido Un accidente de coche ¿eh? Vale Éxito Bueno, hemos visto un poco más en la historia de este hombre, ¿no? Eh, hola Vale Vale, vale O sea, de aquí he saltado He ido aquí y de aquí ¡Oh! ¡Qué puta suerte, tío! Vale, gente, va Lo tenemos, ¿eh? Venga, va Lo tenemos, lo tenemos Vale, va eh, me aparto un poco. Ahora, ahora, ahora he roto la caja. Vale, eh, hola. ¿Y esto? Esto es una puerta secreta que tiene la abierta. Vale, voy he a la caja ya tengo por culo. Esta también. No, hostia, qué tiro. Vale, estamos arriba, eh. Me tengo que ir a almorzar. Nos vemos luego. Bueno, que aproveche, tío. Un saludito, basta ahora. A ver. Néstor, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un cable que va de aquí a este interruptor. ¡Ah, es la palanca esa! ¿Te acuerdas el cable ese que estaba la palanca esa? Me parece que ahora la he subido. Pero qué inútil. Lo voy a dejar subido, va. Luego está el interruptor del ventilador, que no sé para qué. ¿Hola? A ver, voy a poner una caja. Él aquí no llega, eh. Pringao. No puedo. Ah, vale. Que no hay corriente. Este va por aquí, por aquí, vale, aquí. ¡En mola! ¿Y cómo, y cómo entro yo por acá? ¿Lol? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Tenía secreto Y mira La llave dorada, gente Tengo la llave dorada Y sin ¿Cuánto Me Podrás hacer Mood? Eh, luego te hago, va ¡Ole! Gente Tenemos La llave dorada, ¿vale? El tío está debajo mía, eh Aquí a ver si hay algo De importante Nada Nada Una monada Menos aún ¡Oh! gente la plateada tengo la plateada ole vamos a y luego vamos a poder vamos a buscar la llave para, para abrir eso vale vale ole Néstor, mira que tengo voy con la mira que tengo vale vamos a abrir esto va que esto es del puto ventilador que no sé qué coño hace el ventilador pero vamos a ver a ver si hace algo de especial. Son dibujos de niños. Vale, que no sé qué representan ni qué hay. Todo no tiene un porqué, ¿eh, gente. Los ojos, las manzanas, todo, todo, todo, todo, todo. Bueno, tenemos la llave dorada y la llave plateada. A ver si podemos mover el sofá. Y detrás hay algo. Vale, aquí necesitaremos una llave. Vale, la llave plateada. ¿Cómo se usa? Vale, aquí podemos ver. Hay la llave de color. Gracias, bueno, Kilo. Hace tiempo que quería ser mod, no te preocupes, tío. Ya te lo leo. Ahí está la llave nuestra, ¿vale? Que queremos. Y una cosa, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uso yo la llave esta? Supongo que no va aquí. Vamos a probar. Vamos a probar esta en, en su candado, ¿vale, gente? Vamos, va. Saltita, saltita, Vale, y ahora, eh, ¿ves la plataforma esa? Es la que hemos subido y bajado. Y no sé por qué motivo, pero ahí está. Está ahí, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a esta puerta de aquí. ¿Ves que tiene el candado plateado? Pues vamos a ir ahí. Mira, está ahí durmiendo el perro. Vamos a ir por la puerta, pues. Pues la puerta grande. Sí, señor. ¿Se ve que el estudio hace como un recorrido de los pasos que vas haciendo? ¿No va aquí? ¿Dónde va? Tío, no me jodas Tío, bro ¿No va aquí? No, porque es la misma llave ¿Dónde irá, ¿Dónde irá esta mierda entonces? Busca, busca Mierda ¿Ahora qué? Mierda, me cago al menos ahora creo que va a cambiar de patrón. ¡Eh! Gente, nos lo perdemos. Vale, está enterrando a alguien. Está enterrando algo o alguien, no sé, vamos a ver. Estos son muy interesantes de ver. No sé, ¿se ve aquí? No, ¿eh? Aquí no se ve. Ha enterrado algo, eh. Como sea yo. Ya está. ¿Lol? Soy miniatura en un cuarto, míralo. ¿Qué está haciendo? Estaba como cabreado, ¿no? Míralo. ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! Y pilla una zapatilla. Vamos a mirar si realmente hay alguien enterrado ahí. ¿No? Uy, sorry. ¡Sí! ¡Coño! Hay alguien enterrado. No jodas. ¿A quién habrá enterrado? El pavo este. Qué fuerte, ¿eh? Tío, no puedo Vale ¿Eh? ¿Hola? ¡Lol! ¡He subido! ¡He subido arriba! Voy a hacer otra pilona, pero de dos Vale Vale Ahora sí, gente Ahora sí, tío ¿Hola? Aquí tenía que pillar yo algo ¿Esto? ¿Una ganzúa? ¿Eh? ¿Con esa ganzúa puedo abrir la puerta de arriba? ¿Y esto? Lol, espérate, espérate, que estoy flipando, eh. Me ha da dado dos, dos... menos la puta llave esa. La pala no me la ha da, dado, ¿no? Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar. Tengo la ganzúa y tengo la llave. La llave. No, mierda. mierda me la llevo. Me la llevo. Ah. Vale, voy allá arriba. La llave, ¿para qué voy a usarla? No, no sé. Barro. Vale, gente. Me lo pilla de caras. Vale, gente. Sí. Sí. Vale, vale. A ver, ¿qué hago? ¡Armario! ¡Armario! ¡Armario! ¡Sí! Vale, vale, gente. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Hemos averiguado para qué era la mierda de, de, de, de esto, ¿eh? Aún no ha ido, ¿eh? No, no. No, no está aquí. Vale, bien, bien, bien. bien, bien. Ah, mi vale, gente, gente. Ahora sí, ahora sí. Cogemos la pala. Vamos a enterrar, desenterrar el bicho. Cogemos la llave. Para, para ir hasta arriba, ¿vale? Y vamos a dejar la ganzúa ¿O la vamos a utilizar? No, la ganzúa que hemos utilizado la vamos a dejar, ¿vale? Ah, con esto, ahí, ahí estamos ¿Sí o no? Wills Sí, hombre, sí ¿Ahora qué? Ahora aquí hay una... Vale, por aquí no hay una mierda ¿Vale? Vamos a tener que ir por aquí ¿Sí o no? Will sí, hombre, sí ¿Oye? ¿Qué, qué, ¿Qué habitación es esta? ¡Qué puyes, ¿What? Gente. Ah, porque aquí viene una, una puta silla, tío. No puedo quitarla, tío, no jodas. Ah, porque tengo de todo. Esta la pala la vamos a usar, creo. Este es el cuarto del niño. Pero está cerrada por dentro. ¿Qué es este triángulo de aquí? Vale, vale, vale. ¿Y por qué está rota la, la casa desde aquí? Vale, estoy... Vale. Vale, gente. Lo tenemos muy claro ya, ¿no? No he encontrado la funcionalidad de esto aún. Ni de la pala. Y me parece que son bastante mucho importantes. De hecho, tendría que haber ido a dejar eh, el imán. Pero vamos a coger la llave, ¿vale? Vale. Y ya que esto no lo uso, al menos ya... a romper esto. Vale. Ya ahora aquí. Se me ve ahí bastante... Aquel ah, tío está... Míralo. Ah, nos vamos. Si o no, ¿la abrimos o no? que mira. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué justo, bro! ¡Qué justo! ¡Madre mía! Gente, hola, oh, puta justa. O sea, nada, me ha faltado el canto de un grillo, de un lobo, de un perro, de un... De un... y de un loro. A ver si habrá aquí que hay. ¡Ah! Pa'l <ríe> Qué buena gente, a ver. Ya no la hemos pasado el juego. Y ya está. Hombre, nada, nada. Bueno, no sé. Y por eso me he traído esa, ah, ¿no?